Hola a todos, bienvenidos a este, esta serie que se llama La Carlota, historias no contadas. Es una historia fascinante en la que estamos inmersos. Así es. Eh, estoy con la maestra Gracie de Murillo. Ella es uh, una persona que ha estudiado mucho estas eh, historias, todas estas cosas de las que sabemos muy poco. A pesar de todo, seguimos en este descubrimiento. Sí, a pesar de todos los obstáculos que eh, la historia de la Carlota presenta, porque uno dice, desconozco, desconocía todo lo que pasaba antes y hay un montón de a pesar de todo. Seguir adelante, seguir adelante. Y esta es una, una hermosa canción también, ¿verdad, ah, maestra? Sí. A pesar de todo, de Manuel M. Ponce, este sí. compositor eh, romántico mexicano. Sí, escrito precisamente con la mano, para <coughs> ser ejecutada una pieza de piano, para ser ejecutada con la mano izquierda. Fue hecha para, para reconocer a un gran amigo, un admirador. Tremendo. Eh, Jesús Fructuoso Contreras, un escultor que hizo una, una esta, escultura de una mujer sí. tirada en el suelo con las piernas encadenadas, tirada. Pero con la mirada hacia adelante, ¿no? Y así es la vida. Esta, esta escultura de Contreras es muy impactante, ¿no? Es muy impactante, es dramática. Dramática. dramática. Uh -huh. Y por eso él hizo esa pieza, a pesar uh -huh. de todo. Y la, la buscas y es. A, a mí me, me llega, me llega mucho. ¿Por qué, esa pieza. ¿por qué trae, trae a nuestra mente. Eh, ¿Y por qué trae a la mente de, de, de Harris, Gracie, este inquietudes, estas dos eh, imágenes? Una auditiva, que es la canción de Ponce, y la otra la escultura. Bueno, al buscar la historia de la Carlota, especialmente en la década de los 30, de hecho desde antes, porque cuando se hizo ese precioso molino que la vez anterior hablamos de él, eh, entristece ver que no duró mucho, que se sí. vino la revolución y quedó ese edificio... Fue como un sueño truncado. Tirado, y pasaron varias décadas, ¿ves? Y, y no solamente él, la misma, la, la misma República Mexicana, el mundo, eh, pasó por una década de los 30 muy... Así haga, muy, muy, muy difícil, pero con la mirada hacia adelante. Igual, los colegios nuestros, nuestro colegio, nuestra querida alma mater, la Universidad de Montemorelos, pues tiene sus raíces en la Ciudad de México, en Tacubaya, prosperidad. Y el sueño era, el modelo educativo que tenemos es ideal que, y que es sueño. un modelo muy muy específico sí, porque, y muy diferente a lo que había en México en ese tiempo. Sí, y, y todavía porque busca estar fuera de la ciudad, estar en un ambiente natural, natural donde se pueda incluso la tierra, la tierra cultivar, el espíritu, ennoblecer el alma, eh, sí. la mano... Y sí. eh, también eh, algo interesante de nuestro modelo educativo es eh, muy clara en cuidar el cuerpo, sí. eh, tener una dieta saludable. saludable, abstenerse de vicios, todo eso. Entonces, fuera de la ciudad, el, el joven puede estudiar de una claro. manera más concentrada, ¿no? Sí. Ese era el ideal, ¿no? Y eso es lo que se buscaba. Se buscaba Por eso y, se buscaba y, un espacio especial. Espacio especial, especial y, y comenzaron a, a buscarlo. Y, y vamos a, en esta ocasión, a ver cómo, a pesar de todas las dificultades, se consiguió un espacio finalmente porque, en el que estamos ahora. Porque este espacio del, del que hace alusión pues es un espacio al que se le denomina Entre Guerras. Era, era un polvorín, no solo sí. en México, en muchas partes del mundo, sí. ¿verdad? O sea, se, se salía de una revolución mexicana que, y después la primera guerra, guerra mundial. mundial, y en medio está este periodo sí. del que vamos a hablar ahora y sí. entonces de, se desencadena la segunda guerra mundial, un tiempo, un tiempo difícil, un tiempo realmente sí. difícil, eh, los años 30 y la Carlota, tiene sí. muchos velos, hay todavía muchas botellas llenas de secretos ah, que, no, sí. que, no cono, que no conocemos, ¿verdad? Eh, sería muy interesante de pronto conocer más. Claro, aunque sea pinceladas. Eh, en, en pero, el... pero algunos todavía recuerdan algunas cosas. Que les contaron. Sí, es, es, eh, claro, estas personas ya son este, grandes, ¿verdad? Usted tiene un amigo que se llama... Víctor Peña. Sí, el señor Víctor Peña, un norteño, Este, nos encanta platicar con cómo, él. ¿Y cómo lo conoció? Bueno, eh, vivimos en la misma colonia, en Maranata, y él tiene su casa. Y temprano, cuando nosotros salimos a caminar, él está ya con su escoba eh, de la escobilla rosita, eh, claro, limpiando la el escoba frente, tradicional de acá, sí. Y pues en las pláticas salió en una ocasión eh, que nos contó que la Carlota en tiempo anterior eh, estuvo a punto de ser un ejido, que la iban a tomar. Y yo, digo ¿cómo, ¿cómo es eso? Sí, dice, eh, la Carlota... Los avecinados, le decían, ¿no? Los avecinados. Que serían la gente tal vez que trabajaba. Que trabajaba, incluso que tenía algunos jacalitos aquí adentro. Ah, ok. Por sí. eso se les hizo muy fácil después decir, pues esta bueno, tierra y, también y puede ser nuestra. Y con razón, nuestra. porque claro. estaba en su apogeo el agrarismo. Claro, ¿sí? claro. Y, y, y tiene sentido, la tierra debe ser del que la trabaja, ¿no? Sí. Y, y esa era como que la bandera de ese tiempo. Así ¿verdad? es. Entonces, eh, también la Carlota. Estaba como esa escultura de, de Jesús Contreras, tirada, eh, no, encadenada. No pudo... Florecer, verdad, no, no pudo florecer como se había pensado. Sí, como sería tal vez el sueño de los primeros. De sea. los primeros, de, de Robertson. El uh -huh. sueño de Robertson era de que ese molino hiciera azúcar blanca, claro. que, que fuera en el noreste de México, fuera reconocida. ¿Habrá alguna información de que se produjo azúcar en algún momento? Sería bueno encontrarla. Uh -huh. el, lo, el vestigio que encontré. Eh, fue de, de un acuerdo del 22 de octubre de 1942, cuando ya la Asociación Civil Filantrópica y Educativa eh, había comprado la Carlota, la finca. Hay un acuerdo interesante que dice eh, eh, vender la maquinaria del molino por 7 mil pesos de aquellos tiempos. Imagínate, si la Carlota fue comprada por 75 mil pesos, las 93 hectáreas, y que tengas un regalito dentro de, de ese edificio de 7 mil pesos, pues te salió mucho más barata todavía la, la, la Y ese fue un sueño truncado, ¿verdad? Ah, Porque sí. pudo haber florecido una una gran eh, industria de su carrera aquí, porque se producía era una finca sí. de, de caña originalmente, sí. ¿verdad? Así que, y, y don, don Víctor Peña lo, lo lleva a otro personaje muy interesante ah, sí eh, don sí. Eh, don Beto Rodríguez ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que, que fue esa conexión? ¿Y, y cómo fue que Jares llegó a este personaje? Tengo un, un aliado, mi esposo a los dos eh, a, nos movemos, buscamos personas, entrevistamos, y él nos contó de don Beto Rodríguez, un señor ya pintando lo, los 100 años, todavía no los tiene, Muy tiene rara. 90 y pico, Muy no oye bien, pero lee sin lentes, bien, bien interesante, bueno, nos dijo, hay un amigo mío, que vive en Cieneguillas. Digo, ¿Cieneguillas y dónde quedamos? No. Hacia tierras coloradas. Ah. Sí, dice, porque cuando eh, los avecinados querían la tierra La Carlota y otras más, hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo, ya que no se juntaron los 21, requerían 20, 21, 20 este, avecinados. avecinados. Y hubo un proceso, que en algún momento sí, sí hubo, pero y, hay algo interesante. Eh, Karls Verdenhoff, que en ese entonces era el dueño todavía. Muere en 1931. Ah. Él, él no vivía aquí, por supuesto. Él sí, solo era dueño. Solo era dueño y, era, y de otras tierras y, más. Y era parte de un, de un consorcio, ¿no? De una... Fue. Eh, como una asociación. Compañía, una, compañía. una compañía Montemorelos Plantation Company, pero eso fue en 1902 al 6 por allí, luego sí. vino... Eh, algo muy fuerte que fue la bancarrota y la huida por el 10 de, del problema que se armó con la Revolución, la Revolución Mexicana. Mexicana. Sí, que, eh, que vino a darle... Eh, eh, un, un golpe muy fuerte, ¿verdad? A todas las personas que venían de fuera y que había, sí. Porfirio Díaz les había dado oportunidades de que se hicieran de tierras y que pudieran comprar Rar, y que pudieran Y dar producir. trabajo y claro. pro hacer producir, sí. porque de una forma u otra esta, estos extranjeros trajeron a Montemorelos también una... Un beneficio claro. ahora este señor era solamente socio y él, él eh, demandó ante la, la quiebra de la compañía pues eh, compró después como se fueron a la bancarrota compró bien barato estos terrenos claro. pero él ya no estaba aquí entonces en el 31 muere él entre tanto león stewart quedó este como su administrador a, su administrador Ajá. Además de lo que él tenía, por supuesto, le, le administraba la Carlota. Pero estaba así nada más, como la mujer tirada, no, sí. no lo que soñó Robertson. semiabandonada. abandonada Sí. Sí, muchas botellas llenas de información han de andar por ahí que, que nos puedan dar más luz sobre algunos de estos, sí. de estos, de estos aspectos. Y, y ese señor, Beto, Beto Rodríguez, nos cuenta, él se acuerda bien, y le, me dio nombres. Eso es lo, lo interesante. Me dio se nombres. ¿Se acuerda de los avecindados? Sí, de, me dio nombres. que Eran once cuando él ya este, tenía relación con. Eh, creo que se llamaba Félix Aguilar. Mira, puede ser tu pariente. Sí, puede que ser. Ver. Sí. Aguilar. Mm. <risa> bueno, su suegro, Félix puedo ser, Aguilar, puedo le ser una, Un asociado, ¿verdad? De, ah, de, sí. de los territorios de. De la Carlota. De la Carlota. Alguna partecita a mí se me hace que hacia, hacia allá, hacia el vapor, ¿no? Sí, lado. Bueno, la cosa es que su suegro era el líder que estaba moviendo. Ah. Vamos a pedir esta tierra, estas tierras. Pues, ¿y quién no? Imagínate claro. una tierra negra, hermosa, con agua. No, no. Y planita, sin piedras. Difícil. No, una chulada de tierra, ¿no? Y así que... Ellos querían la Carlota. Y don Beto eso. Rodríguez, ¿le, le, ¿le dijo algo más? ¿Algún? Sí, me dijo que eh, llegaron a, a, a negociar, eso tardó porque si sí, en el 32 ellos comenzaron a, a pelear, esas, bueno no a pelear, a pedir sí. y, y, y estuvo todo el proceso. Y tal vez se veía justo eso, ¿verdad? Yo mm, creo que hasta la sí. gente de, de Montemorelos veía bien sí, el hecho de, sí, sí. de que... Y, y, porque y, y, en todo el país se estaba haciendo como estaba, que una distribución pero, de grandes sí, propiedades. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero había muerto, pues, el eh, Karlsbertenhoff y la tierra estaba intestada. Ah, Así que tuvo que haber un juicio se primero. Aprovecharon el aprovecharon el mm, momento. Claro, también. claro. Entonces, aquí entra Dávila. Entra León Stuart, el doctor Dávila. Sí. El eh, Era amigo de ellos, de los Berdenhoff y Hermelinda también. Eh, y ellos eh, comienzan a, a, a mover ese juicio y, y logran finalmente eh, que reconozcan a la viuda y a los hijos, a los dos hijos de Berdenhoff como herederos, ¿Ve? entonces estaba ya eh, en, en, en litigio, podríamos decir, la, el poseer la tierra. Sí. Pero eh, hay algo interesante, un periodo, ya cuando eh, este pre presidente Ávila Camacho, que le llamaban el presidente Caballero, fue un presidente que procuró conciliar hasta sí. con Estados Unidos, ¿no? Y con personas que habían perdido tierra, a ver cómo, cómo se resolvía sí. esta Sí, porque todas tensión. estas problemáticas eran problemáticas muy internas del país. Sí, ¿verdad? pero afectaban a personas. Y, y, y con muchos intereses, ¿verdad?, ah, de personas sí de otros países. Y lo que hicieron, se me hace tan bonito, de veras, este David... Porque el gobierno hizo algo, consiguió tierras, por decir, ah, las puentes. Esa fue la solución, entonces, te, te vamos a dar, en las puentes, el, eh, Cieneguillas, el aguacate, oh. creo que Cerbatillo, o, o un nombre así. Todos estos son lugares cercanos, ah, ¿verdad? Ajá. Y entonces este, les dio tierras. Y los avecinados contentos ahí en, en, en Cieneguillas, por lo menos. Lo que ellos querían era tierra, ¿verdad? Pues sí. Tener su tierrita para, para sembrar. Claro, ¿no? Y al, al, a los dueños recuperar esta área, entonces el sí. gobierno hace algo muy... Qué bueno, eso es como, sí. como un eh, eh, como trabajo conciliatorio, ¿verdad? Para que todos quedaran contentos. Contentos. Y bueno, vamos a dejar todos contentos en, el, en, en, en, en esta parte, pero algo estaba sucediendo en Pacific Union College en Estados Unidos. Una historia comienza... Sí. Una, una historia muy bella, que se me hace muy interesante porque tiene características, cuéntenos. Bueno, en el 29, 1929, eh, Harold House, un joven de 23 años, gradúa de etiología y educación de, en California. ...en la, el Colegio del Pacífico. Por eso se le, se le conoció como el profesor House, ¿verdad? Exactamente, porque también había estudiado educación. Educación. Sí. Y él... Eh, ...al año de haber graduado... ...él recibe un llamado... ...y justo se casa. Ya tenía 24 años. Imagínate con la ilusión que llega a México. Pero qué... qué podemos decir... Eh, ...usando una palabra muy coloquial... ...pero que ha aventado... Tener 24 años, tener poca experiencia, y de pronto decir que vaya, va a irse a un país nuevo a, a trabajar de maestro en una cultura completamente nueva? Sí, eh, sinceramente, eh, el profesor House eh, tenía 24 años cuando lo llamaron a trabajar, a encargarse del Departamento de Educación. Acá en México, 24 años, recién casadito con Lucía. Pero uno dice, qué aventado, pues recién graduado, qué tanta experiencia. Pero y, de, y vas a otro país. Sí. Y otra vas, cultura. Definitivamente. De la que de seguro nada más... Tenía, este, y le llegaban leas. algunos informes. <ríe> sí, este, muy, la juventud presume la perfección, diría Constancio Sevigil, ¿no? Y, bueno, recordarás cuando estudiabas tú en Linda Vista, el director claro. que, un jovencito también, el profesor Castillo. Es cierto, ha de haber tenido unos 24 años, no, unos no, 27, 27 años, 27 años, sí. así más o menos. Usted sí. misma era muy joven cuando llegó, yo recuerdo. Sí, sí, sí. éramos... ...chamaquillos... ...sí, sí, sí, y estar al frente... Recuerdo, ...pero... Voy a, voy, a, ...voy a decir algo nada más... Eh, <coughs> ...recuerdo que la primera vez que vi al profesor Castillo... ...llegar a Linda Vista... Este, ...se ve alto él, ¿verdad?, con su traje de cuadritos... ...y yo dije... ...el profe eh, se ve muy joven... ...y luego alguien dijo ahí... ...tiene 27 años... ...porque casi todos los directores que habíamos tenido anteriormente... ...eran personas este, grandes, ¿verdad?... Sí. Este, ...mayores... ...pero bueno, la juventud trajo frescura ideas y muchas otras cosas. Yo sí. supongo que esto mismo sucedió con House, claro debió haberse sí. sentido muy contento también de sí. venir. ¿verdad? Imagínate, estaba uh, eh, el presidente de la, um, de la compañía, se le llamaba compañía filantrópica, Sociedad anónima donde se encausaba la labor de salud y la labor educativa, ¿no? Entonces eran personas ya canosas, grandes. Sí. Y este muchachito, ¿no? Vino a traer frescura realmente y... a, a, a, esta, a estos administradores. Y, y, y llegaron a países conocidos en tiempos difíciles, porque no sí. eran cualquier tiempo, ¿verdad? Y sin experiencia. Así que la Ciudad de México le debe haber parecido muy pintoresca, muy... muy interesante, ¿no? Eh, debe haber aprendido algunas cosas, eh, no sé, hasta su, su lenguaje, ¿cómo llegó a ser? Sí, él, él era, por lo que investigué, era una persona eh, que le gustaba platicar y, y, y era muy ameno. Y comunicarse. Sí, le interesó mucho México. Tanto que él en un tiempo estuvo estudiando la lengua náhuatl y, y aprendió náhuatl. Y eso, es, eso es impresionante porque no solamente llegas a un lugar a querer conocer cómo habla coloquialmente, sino yendo todavía más allá. Sí. Tal vez debió haberse sorprendido de todas las palabras náhuatl que ya <ríe> claro, tenemos en sí. nuestro, en nuestro sí. lenguaje. Eso es muy interesante en una persona tan joven. Sí. Eh, llegó joven, pero llegó con muy, muy buenas ideas. Sí. ¿Verdad? Eh, queremos conocer esas ideas y todo eso que sucedió en, en esta primera etapa en la Ciudad de México de este House, el profesor House. Eh, y lo vamos a hacer en, en la siguiente etapa. Eh, vamos a, a un corte y entonces regresamos para seguir platicando. ¿Te gustaría trabajar activamente en la misión de la Iglesia Adventista y ser pastor? En la Facultad de Teología de la Universidad de Montevorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres dedicarte al ministerio pastoral, a predicar mensajes de esperanza y salvación, o a conducir a otros en su estudio y comprensión de la Biblia, Licenciatura en Teología Para los que quieren que todos tengan esperanza Universidad de Montemorelos Una nueva realidad Más información en um.edu.mx Estamos de regreso a esta charla tan interesante sobre la Carlota y sus historias no contadas y estábamos con el personaje este tan fabuloso de del profesor House, a pesar de todo, ¿verdad? Él sí. eh, siguió adelante, a pesar de todo, él decidió eh, venir a este a México tan eh, problemado y, sí. y una escuela tan eh, nueva, ¿verdad? Con un concepto nuevo. Es muy interesante la, la vida y la historia de, de House. Sí, muy interesante porque un joven... Con ilusiones. Mira, eh, sucede algo muy interesante en, en, en nuestros colegios. Eh, tú llegas, no es nada más las clases que te dan, uh -huh. no, no, el currículum es, no. Es que todo, sí. todo el plantel te enseña. Sí. Los maestros modelan. Y, y tú pasaste por eso, yo también, sí. llegamos chiquillos a los colegios, de 12 años llegué a un internado. Igual, House, él estuvo en un colegio donde él absorbió ese ideal del modelo educativo que tenemos, y su ilusión era, uy, tengo una oportunidad, yo, yo quiero un colegio así, y la Ciudad de México, pues el lugar era reducido, sí, se comenzó, tuvo uh, ocasión de, de, de decir, bueno, aquí industrias, un poco de industria. Pero estaba apretado, ¿no? Claro. Estaba apretado. No debía haber tenido suficiente espacio para todo lo que Para que, todo lo necesitaba. que se quería, ¿no? Tal vez no. querían poner una hortaliza, tal vez querían tener una huerta. Exactamente, sí. Lugares no, no en había... donde los alumnos trabajaran, porque eso es también parte de nuestro modelo, ¿verdad? Exactamente. Que los alumnos se... Puedan se, trabajar. Se relacionen con la tierra, con, con, con los espacios verdes, Ajá. ¿verdad? Porque y, además lo lleva a la salud, ¿verdad? Eh, en correcto. Y en, en un principio que él llegó, en el 30, llegó y pues para el 31 ya habían estudiado. Vamos a, a tener el currículum así, más delineado, más afín a lo que también otros colegios en otros países de, de lo que se llama Interamérica, ¿no? Eh, se tenía y pues él estaba emocionadísimo claro. con, con ese colegio, pero eh, había que buscar un espacio. Algo un poco diferente. Sin embargo, sí. el 15 de octubre del 31, 32, se hizo la gran apertura para el, el ah, colegio sí. y sí. tuvo su primer nombre, ¿no? Sí, Colegio Adventista de México. Eso debió haberles después traído algunas problemáticas. Algo porque estaba en ese preciso tiempo. el gobierno tiempo. de Calles, ¿verdad? No, ya, ya, ya Calles ya no estaba. estaba. Después de Calles, que él ah, él tuvo que ver con el cierre de muchos colegios privados y religiosos, pues recordarás incluso la Guerra Cristera, todo eso. Claro. Eh, ¿Recuerdas el edificio que tenemos, donde tenemos nuestro museo precioso? Ese museo claro, que la, la, sí, la. de Montemorelos. Sí, el de Montemorelos. Que es un edificio que la, muy bello. La, la señora Beatriz Vaquero, de Vaquero, eh, le, le puso todo el corazón sí. y tenemos, bueno, ese edificio era un colegio protestante. Se mm. llamaba, se llamaba Escuela Agrícola e Industrial de Montemorelo, se llama. Oh, un nombre muy parecido, parecido al que tuvo este, la Carlota en, en el inicio. Oh. Nada más que en vez de decir de Montemorelo, era de Mex mexicano. ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, vuelvo a, a House y la situación que él, él eh, vivió. Eh, le cambiaron mejor el nombre, no, no, porque finalmente, ¿qué, qué línea buscaba la compañía filantrópica y educativa eh, aquí en México? Era tener oportunidades de enseñar. Claro. Es más, cuando eh, pensaron en el nombre, pues los muchachos los ponemos a aprender oficio, industrial. Pero también la obra de salud estaba en mucha pujanza, muchas clínicas por diferentes partes de México y ahí en Tacubaya también. Entonces este, le, el nombre fue cambiado. Le decidieron quitar la afiliación, ¿verdad? Sí. Y entonces este hacerlo... Industrial y de salud. Y de salud. Sí. Porque en realidad, pues, eh, era más o menos los objetivos que tenía la escuela, ¿verdad? Como escuela, como, como institución escuela. educativa. Eso es muy in, in, importante. Le, le acomodaron le fueron acomodando el nombre. Pero fíjate poco que... Poco a poco tuvo cambios. Sí. Eh, entre tanto, la búsqueda de un espacio estaba dada, ¿no? Mm. Sí. Eh, los administradores estaban buscando, ¿dónde cerca de la Ciudad de México un campo? Y, y, y estuvieron buscando casi al año, ya en 1934, eh, sucede algo muy interesante. Eh, alguien les dice, hay en Hidalgo, en Cuautepec, un terreno que hasta tiene algunos edificios ya porque había algo escolar allí, nos los está ofreciendo. Y tenemos luz verde con el gobernador. ¿Ah? Este, eh, bueno, trataron, hubo un trato, eh, para que esas instalaciones en las afueras, bien bonito, todo, trasladarse a Cuautepec Hidalgo. Era una... Un asunto muy muy bueno porque Hidalgo es sí. muy cerca de, de, de la Ciudad de México, pero también pero suficientemente fuera, lejos. Fuera. 150 kilómetros de Tacubaya a, a ese lugar son más o menos como 150 kilómetros y en aquel tiempo pues era sí. distante y, y todo iba en marcha. E Hidalgo tiene áreas muy, muy bellas, de hecho sí. esa área de la de la Huasteca hidalguense es hermosa, ¿verdad? es muy sí. bien muy prolífico, muy fértil. Sí, yo me imagino que esas partes donde hay pino y todo, eh, el profesor House recordó su tierra donde ah, él estudió, porque pues es, es sí. bello, pillo. Sí, sí porque Pacific bello. Union College vino haciendo como el modelo, ¿verdad? Uh, sí. El modelo a hacer en diferentes lugares. Así que la escuela en donde él estudió dijo, quisiera verla aquí y ah, ser parte sí. de su formación sí. y parte de su... Tristemente... Tristemente no se concreta, pese a que ya habían tratado de probar dos años, vamos a probar dos años, si sí, nos resulta, ya hacemos la compra este, permanente. Es más, el, el, les habían ofrecido, si siempre se quieren quedar con, con este, estos terrenos, le podemos añadir otras hectáreas más. O sea, iba a ser más grande. Más grande todavía. Era una excelente oportunidad. Sí, y ya estaban acondicionando, ya estaban acondicionando eh, usar los edificios que habían y usar, simplemente adaptar para dormitorios, yeah. para esto, y hacer que el granero, que donde... el establo... Unas cositas pequeñas, ¿no? Y, y el, el pozo de agua y todo eso. Pero se les vino abajo. En enero del 35, el 7 de enero de 1935, era el arranque en esa nueva propiedad. Se iban a trasladar. Así que imagínate al profesor House lo feliz que estaba. Yo, yo lo gozo. Yo gozo imaginarlo a él y a su esposa Lucille, eh, eh, con esa ilusión. Pero... A mediados del 34, si recordarás, eh, gana las elecciones presidenciales Lázaro, Lázaro Cárdenas, Cárdenas. Sí, no. Lázaro Cárdenas, gran presidente, sí. dejó muchas cosas buenas. Entró él con mucha fuerza con, con ese modelo de educación socialista, claro. que afectó eh, a las escuelas privadas... De atajo, sí, ¿no? Mucho, sí. Y, y, la, y es que las escuelas privadas estaban muy ligadas a, a visiones religiosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hay, hay algo que, que me llama la atención, que, que yo creo que el profe House se, se cuestionó, bueno, pero si nuestro modelo no está en contra de, de, de ese modelo socialista, si lo ves bien, porque habían, habían consignas contra los vicios. Claro, Fíjate, claro. contra los vicios. Había un grupo que le llamaban camisas rojas, muy aguerridos estos y, y tenían lemas de temperancia y todo. Y yo, bueno, también pienso yo, no está mal, se parece a, sí. a, a nuestro modelo que, que busca jóvenes saludables, sí. eh, sin vicios. Una educación más integral. Es integral completamente sí. Y sacar de la pobreza a los jóvenes, porque claro. muchos dicen, ah, los de la Carlota es para riquillos. Mira, a todos los colegios, si buscas, todos somos de estratos que nos costó la educación, sí. porque es una educación que tiene su costo, pero te incentivan, como que sí. es, es otra parte de tu formación claro. de no esperar que todo te lo den. Tú tienes claro. que trabajar y, y en lo que tú trabajas, te educas. Sí, porque es eh, como busca la integralidad. Sí. Entonces el... el... La persona, el joven que quiere estudiar, entonces debe de, de buscar por todos lados, ¿verdad? Sí. De múltiples formas, sí. este, continuar con sus estudios. Sí. Para ello tiene que, si para ello tiene que trabajar, sí. si para ello tiene que irse a otro lugar a trabajar, ¿verdad? Porque tiene ah, un sí, sueño es. que quiere lograr. Sí. Es muy interesante esta, claro. esta visión de educación. Que, sí. que se trataba de implementar en este tiempo. Y yo estoy pensando que esto era bastante revolucionario, igual, claro. que, igual que muchas cosas revolucionarias habían en ese tiempo. Claro. Eh, había mucha mo había una, un gran sueño por la modernidad, ¿verdad? Sí, y, y, y este modelo... Y, y por la equidad. Y por la equidad de, de que no pocos tuvieran beneficios sino eh, que, que estuviera que, al, más, alcance. al alcance de tierras, de educación, como, sí. como este presidente trató, pero entró con tanta fuerza y estos grupos, este, eh, pasó algo muy difícil a fines en diciembre del 34, que estos jóvenes eh, un, en diciembre precisamente salían de, de la parroquia de San Juan en Coyoacán, y matan a, a feligreses que salían de la iglesia. Eso detonó un problema. Eso asustó a todo el mundo, porque ya de por sí había un asunto con, con las, las instituciones religiosas, de todas. Sí. Y asustó tanto, y, y dijeron, no, no podemos tener el colegio eh, eh, todo a las prohibiciones, todo. Así que imagínate para House. Eso fue como un golpe, sí. un golpe, lo, y lo enfermó, ¿eh? por lo que he encontrado, él estuvo enfermo y su esposa fue un golpe muy duro, porque ya, ya tenía mucha mucha ilusión de, de trasladarse a Cuauhtémoc. Y de pronto que no se puede. Que se viene todo abajo, pero pues a pesar de todo levantan la cabeza... Y dicen, bueno, si aquí no se puede, entre tanto está este revolú vámonos a la frontera. O sea que debió haber sido una problemática fuerte, la que sí. se daba en las grandes ciudades, especialmente en la Ciudad de mm. México, en donde estaba esta escuela. Sí. Debió haber sido tan problemático que decidieron sacarla. Uh -huh. ¿Sacarla del país? Sí. sí. Eso, eso fue fue como un sí. sí. movimiento muy... Muy este fuerte, sí. muy duro. ¿Cómo sacas de pronto a una escuela de un lugar y te la llevas a a, un país, a otro país? Sí. Y luego lejos, muy lejos. Pues sí, porque viajas, ahora viajas rapidito en sí, pero, carreteras pero en, pero más. En ese tiempo. ¿Y a dónde, a dónde se lo llevaron? Bueno, eh, fíjate que algo interesante fue trasladarse a Laredo. En Laredo estuvieron temporalmente mientras encontraban el terreno ideal. Claro. Y este como que lo querían en la frontera, ¿no? en algunos. sí, de estos lugares. sí, porque así ya los muchachos nada más cruzaban, podían tener la educación que se estaba impartiendo, el modelo educativo. Porque lo que ellos querían realmente era que, que los alumnos mexicanos. Mexicanos pudieran tener tuvieran acceso, acceso a, eso, a esa educación. Claro, porque en Estados Unidos ya habían Varios colegios sí. establecidos y digamos que ellos podían tener acceso a esta educación de sí. forma más accesible. Pero lo quisieron dejar, yo pienso, de, en la frontera para que los mexicanos pudieran. Exactamente. Eh, fue interesante, ¿no? Porque, por decir, eh, en, consiguieron un terreno finalmente. Y, y ese verano del 35 hasta habían eh, sembrado. ...habían sembrado en esos terrenos de Evan y High, por McAllen creo que era ese, bueno era Texas. Sí, el sur de Texas. Sí, el sur de Texas. Muy fronterizo. Sí, y, y algo, algo que, que me llama Estoy la atención. Estoy pensando, ¿cómo será que llegaron allí ¿Se iban a Veracruz, agarraban el barco, pienso? No, no, no. ¿O no, se venían no, por tierra. Pues ya habían carreteras... Mira, es de, de México la, la 85 te lleva hasta la, hasta la frontera, ¿no? Sí. Eh, aunque, bueno, sí. sí, aunque estamos pensando... Sí, porque estamos... Era 1935. Sí, pero ya había, ya había, ya había carreteras. Eh, algo que es interesante en, en, en otro golpe que que afronta la asociación, la Compañía Filantrópica y Educativa, eh, fue que ya teniendo el terreno, teniendo los espacios y todo, ese, ese diciembre del 35, un 28 de diciembre del 35, hay un incendio, un incendio que devasta todo lo que tenían ya construido y... ¿Ahí en Nebonijay? Sí, hay, hay un incendio que... ¿No, ¿no alcanzaron alcanzan? entonces a llegar alumnos allá? Yo creo que sí, sí, sí, sí habían, sí habían, pero hubo, hubo este incendio que trunca, el, el propósito de, de tener allí. A veces uno tiene que leer las indicaciones de la providencia, ¿no? Claro. Tú puedes sentir claro. tristeza porque un sueño tuyo no se cumple. Imagínate otro golpe. Sí, un golpe más. A pesar de todos los esfuerzos. De todo. Ahí están otra vez devastados. Pero fíjate que en ese momento, para ese tiempo ya como que. Lázaro Cárdenas ya le baja unas rayitas a, a, al ímpetu con que venían. Y entonces... En, dijeron, no me diga que deciden regresar. ¿Regresan? ¿Cómo? Se regresan a Tacubaya. Se regresan y le cambian el nombre. Estoy recordando ahorita la, la vida de... Estaba leyendo la vida de Benito Juárez, que también en sus momentos difíciles les tocó estar en... Sí, diferentes, diferentes lugares. lugares sí. E hizo muchas eh, ciudades de México y también algunas partes de fuera sí. de México, ¿verdad? En su residencia porque tenía que moverse a diferentes sí. lugares. P porque había inestabilidad. Mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad. Y así, así visualizó a, a nuestra escuela, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, al tranquilizarse un poco más las cosas en México. Se tranquilizaron regresa. y le llamaron Comercial, Instituto Comercial Prosperidad, ¿no? Sí, Ah, ok, le tuvieron que sí, y el cambiar el nombre para que se acomodara también, más a los... Y, y, el, y, y, y lo que enseñaban también, darle énfasis a la salud también, comercial, de hecho ahí habían, había, el currículum tenía salida para ser eh, un ministro, también había una salida para ser maestro... Y había otra salida, dos años de secundaria, por decir, y otros dos años de especialidad eh, en el área comercial, en el área magisterial y, y en, en el, el área, área ministerial. ministerial. O sea que tenía un... un... Un abanico importante sí, de opciones una, una oferta para, para los jóvenes que quisieran estar en estas áreas. Sí. Y, y también pues eh, ofertas de trabajo para que ellos se ayudaran a pagar sus estudios. Y algo interesante, existía el Colportaje también, que es ofrecer libros eh, con, con mensajes para la sociedad de salud... de Esta, esta actividad que ha sido tan, tan importante, importante para el desarrollo de, de no las es instituciones. No nuevo, eh, eso es de siempre, de siempre. Claro, de siempre. claro. Eh, Muy el, interesante El de salir eso. a distribuir libros y vender libros de calidad eh, sí. con mensajes maravillosos y de salud sí. y de educación de, en el hogar. y, y qué, qué, qué oportunidad que... Sí. Tenemos, bueno, yo, yo participé también de esta actividad de salir a colportar varios veranos y poder así este, encontrar medios para... Para, para sí, cubrir sí. las colegiaturas, para ¿no? Para cubrir. Y es, es, es un currículum, colportaje 1, en el plan de estudio no está, claro. pero es colportaje 1, colportaje 2, colportaje 3, como también la adversidad 1, adversidad 2, <risa> adversidad 3. <risa> Oye... Sí. Es un currículum sí. fantástico, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos a irnos a un, a un corte y cuando regresemos vamos a ver eh, en, qué, en qué aterrizó todo este sueño tan maravilloso de House y de tantos, tantos otros personajes que estuvieron. Eh, regresamos en nuestra siguiente, en nuestra siguiente sección. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar, o si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria, o más grandes cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas... Las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, una nueva realidad. Más información en um.edu.mx Estamos de regreso de nuestra charla eh, sobre la Carlota y las historias no contadas. Bueno, Estábamos, para poner en contexto, estábamos eh, de regreso de Texas a la Ciudad de México, porque ya las aguas se habían calmado un poco. Un poco. Y, eh, y, y claro si... que yo creo que iban un poco decepcionados porque su espacio en Texas se les había quemado. Bueno, de hecho pensaron ir a, a, a, a un terreno en San Juan, sabes, ahí cerca de, de, de MacArlane. San Juan estaba bonito y todo, pero el costo no. Era tan alto que aún el seguro, las cosechas y todo, no, era no. era demasiado y dijeron nos así vamos que, a tener que así regresar. Así que Texas no fue una opción y se, se Sí, lo, lo interesante siempre hay providencia en todo, ¿no? En providencia la veo. La veo en esta historia. Por cierto, quiero decirte que toda esta información que estamos comentando eh, está en el Centro White, en las minutas, sí. en las minutas que, que están guardadas en el Centro White, eh, acuerdos… Sí. Eh, Mucha de esta información mucho. está ahí y otras están en entrevistas, en entrevistas personales y documentos y libros. Este, Pero eh, específicamente el accidente, el incendio y todo esto, es como seguir las minutas, la ah, historia te, la va, te va presentando. Yo veo una providencia en esto. ¿Por qué no Cuautepec? Claro. ¿Por qué no Ebony High? ¿Por qué se regresan a Tacubaya? Y es más, ¿sabes que la habían puesto en venta? Y no eh, se vendió. En, en, vendían el metro, lo ofrecían a la propiedad, 8 pesos el metro cuadrado. O sea que era como un, un, no, un el, remate. El, el, pero todavía dice, bajémoslo a 6.50 para ver si lo compran. No se vendió. No se vendió. Providencial. Regresaron a Tacubaya. Pero ya estaban este, viendo que, que no era permanente allí. Claro. Y de paso, pues llaman a Parfit para que él se haga cargo de, de, de la escuela, de dirigir la escuela. Y ahí recibe allí. otro nombre, ¿verdad? Es donde. Sí, Comercial. Le, Instituto Comercial Prosperidad. Le, le, Instituto Comercial Prosperidad. Sí. Eh, eh, ¿Estuvieron mucho tiempo ahí? No mucho porque eh, en el 42 se vienen acá a, a Montemorelos y digo que es providencial. ¿Cómo lo veo? Que a pesar de todos esos chascos que tuvieron, a pesar de toda, de todos los sueños <ríe> rotos, los sueños rotos <ríe> en diferentes etapas, etapas y todo, Ahora, Har Harold House está detrás de todo esto. ¿Cómo, sí. cómo, cómo bueno, sentir a su corazón imagínate. que de pronto un proyecto se desmorona, el segundo proyecto se desmorona, el tercer proyecto? Bueno, qué difícil. Ahora, hay algo interesante: en el 41 él es eh, nombrado presidente, ¿sí? Sí. Presidente y. o le llamaban superintendente, le llamaban superintendente de la Unión Mexicana de los Adventistas y pues la asociación eh, tomó otro nombre antes era Compañía Filantrópica Sociedad Anónima eh, cuando él es nombrado presidente como que vuelve a levantar la cabeza otra vez y, y se entusiasma y hay que buscar y ahora ya Parfit era el el nuevo director, ¿verdad? De la el, escuela. el nuevo director. Alfred. Del, es exactamente. Al, Alfred. Alfred Parfit. Eh, lo interesante es que en el 42 las aguas también en Montemorelos se aclaran. Ya habían podido arreglar lo de la mayoría de los avecinados que querían tierra. ¿Y no, no hubo otro movimiento como de quererse adjudicar otra vez las tierras? de Sí, bueno, fíjate, en el 32, luego en el 34, 36, otra vez hacen un censo y ya tenían, ya tenían 34 personas con derecho a tierra, ya podían, pero como entró el, el juicio de testamento y fue ganado, eh, este tenían que buscar una salida entonces para ellos y, y como te había dicho, eh, se les había dado tierra a varios sí. de ellos. Sin embargo, algo interesante, cuando eh, House es presidente, le da con fuerza a conseguir un terreno y se busca por toda esta parte, especialmente Nuevo León. Y es ahí donde me... Eso fue ya fue en el 42, ¿verdad? En el 42. Sí, o comenzando sea que el 42. Todo, todo lo que sucedió de ahí en adelante fue muy rápido. Sumamente rápido, sí. pero las condiciones. Ya estaba de presidente Ávila Camacho. Oh. Y Ávila Camacho... Eh, era un presidente que estaba buscando la paz, ¿Y Ávila Camacho no es de esta área? Ávila Camacho no, fíjate que no. Él es veracruzano de Martínez de la Torre. Eh, algo interesante, también podemos ver un personaje que luego es otra historia que debemos abordar. Es la del de doctor Raimundo Garza quien, eh, un médico muy reconocido eh, de la Universidad de acá de Nuevo León. En esos años, él era el catedrático de la, del área de anatomía, una persona súper relacionada muy, y que abrazó este ideal de hacer un colegio, incluso un hospital, ¿no? La tierra fue comprada por él. A nombre, a nombre del nombre primero, de... ya después se pasó a la, so, a, a la sociedad Fila, asociación civil filantrópica educativa porque le, le ajustaron el nombre, ¿no? Para que todo esté en regla. Claro. Eh, el, el licenciado Ramírez Villarreal fue llamado precisamente, aparece en las fotos. Sí, en donde están de, ahí de de juntos, ahí está Harold foto. House, ahí está sí, es. pa está Calderón, no Felipe Calderón, este no. otro <risa> Calderón, y están varios, los tesoreros. Es una, bueno, es la, una foto la, emblemática la, en las sí. tierras de La Carlota. Así es. Es maravilloso, providencial, como, eh, fíjate, esto, esto es como para eh, emocionarse, ¿no? Soñaban conseguir un terreno donde sembrar y todo, por lo menos unas 25 hectáreas. Y tú sabes que vamos consiguiendo esta belleza de tierra de 93 hectáreas, con vías de comunicación, electricidad. ¿Quiénes todo? fueron los primeros en encontrarlo? Bueno, no, no puedo decirte quiénes fueron los primeros, es que fueron varias incursiones, los mismos administradores, pero también trajeron... Buscaron en diferentes ah, lugares. Sí, trajeron Parfit, venga, el, eh, eh, otros profesores. Recuerdo uno un uno de ellos, eh, Ponce, Emiliano Ponce, el que compuso Más allá del Sol. Sí, y nuestro auditorio universitario se llama Emiliano Ponce de León. Sí. Ah, yo, yo me imagino a él caminando por estas tierras, <risa> diciendo, oye, pues Más allá del Sol yo tengo un hogar, pero mientras sí. tanto aquí en Montemorelos, qué bello, sí. qué bello lugar para hacer un colegio. Entonces que Parfit, este, Ponce y alguien más. Ah, el. Pastor Anastasio Salazar. Anastasio Salazar. Sí. Ellos, ellos, como que vieron un gran auge aquí, vieron las tierras propicias. Propicia y, Yo creo que hasta se imaginaron ya los edificios. Bueno, y, y, y sabes qué, qué interesante, ¿no? Este eh, Cómo se resolvió todo justo en el tiempo perfecto, ¿eh? Porque eh, el arreglo de las tierras para poder comprarse, para que los avecinados tuvieran su tierra sí. y que los, el doctor Dávila, junto con un licenciado Villarreal también, pudieran resolver todo y justo en el momento decir... Pueden comprarlo. Fue un proceso providencial. Providencial. Sí, porque se, puede ver, se pueden ver las, las capas, cómo se van. Oh, y, y déjame decirte que cuando vinieron a ver las tierras y todo, vieron que por el lado eh, este, por donde sale el sol, que está el camino del vapor, por ahí habían todavía algunos avecinados que les rentaban las tierras, ahí vivían y todo, y le dijeron a, a Dávila, mira, queremos comprar, pero, pero sería bueno que esté libre de problemas agrarios y, y todo eso, que se reubiquen a estas personas y todo. Y se, sí he escuchado en algunas entrevistas muy interesantes que eh, familias como los oyervides vivían allí, y los Zambranos que vivían enfrente... De donde de aparece la, la colonia Zambrano, ¿verdad? Ok, ahí, esa es una historia muy interesante que no sí. es para ahora. Pero ellos le dieron también uh, acogida a Oyervides y a otros más que estaban todavía por allí. Y Limites. desocuparon y ya entonces dijeron, bueno, eh, así sin problemas agrarios ni nada. Podemos comprar y se celebra entonces la compra a nombre de eh, Raimundo Garza y ya después se, se, se oficializa con eh, la Asociación Civil Filantrópica y Educativa. ¿Qué tan cierto es que se... Antes de que cerraran todo el proceso, ya se había anunciado que iban a abrir ah, ¿sí? sus puertas. ¿Cómo, cómo es eso? eso? No habían hecho la compra y dijeron... Esa historia no el... contada así me, Ay, a mí me sorprende mucho. Pues el, el, el, el siquiera, próximo jueves... Ni siquiera próximo... era su todavía su tierra y ellos dijeron... El ya, vamos a 16 abrir el... de noviembre del 42, aquí ya va a comenzar las clases. Cuánta fe, ¿verdad? Definitivamente. Con, con cuánta, este, ¿cómo se le podría decir? Convicción, ¿verdad? Es que la eh. tercera era la vencida, David. Sí, sí. Porque vieron, acá no se puede quemar nada. No, hermoso. Esta sí. tierra, para mí, yo te lo digo, tiene algo que seduce, así digo yo. Sí. Esta tierra sedujo a Robertson, a Stuart, es que a al Capitán Alonso. Debieron haber visto sus cañaverales y también sus naranjales, ¿verdad? Y ah, dijeron, sí. esta tierra hermosa, es pródiga. Y luego, este, negra, cerca de una ciudad como Monterrey. Y, y los sueños que tenía el mismo gobernador, eh, ¿cómo se llama? Arturo... De la Garza Garza, eh, joven también, que él soñaba con que hubiera un hospital por aquí, porque por esta zona no había obra de salud, así claro, como, sí, sí, sí. como ahora hay que, por muchos consultorios y todo, ¿no? Eh, se hizo una inversión sí. con era un estadista porque miraba hacia el futuro él, sí, claro. ¿no? Decía, eh, vale invertir en la Asociación Civil Filantrópica Educativa, démosle la oportunidad y, y así se hace. Y, y ese hospital fue una luz tremenda, una sí. ayuda grandísima sí. para la Para comunidad. la montaña, porque sí. hasta avioneta había para ir a atender a, a, a, a la sierra. Y a pesar de todo. A pesar de todo. Todas las luchas. Al fin, fin. llegamos a la tierra prometida. Ah. Montemorelos. Qué interesante. La Carlota. Qué interesante que use ese, ese término, ¿verdad? La tierra la prometida. La tierra porque prometida. es como llegar al, al lugar, a una casa, a un espacio en el que tú soñabas. Que tú, tú soñabas, sí. sí, que tú soñabas. Eso quiere decir que la providencia sabía que no era el DF. No. Tampoco era Cuauhtémoc. Tampoco, tampoco era, era Ebony Hyde ay, en, en Texas, ¿verdad? Era Montemorelos. Y con el gobernador y con el presidente, correcto. Sí, que, que, que encajó todo, ¿verdad? Perfecto. Nosotros no lo podríamos hacer de esa forma. Sí. Y entonces, este, y, y lo que a mí me sorprende más de esta historia, maestra, es que todavía no se había comprado este, esta tierra y ya se había anunciado claro, el curso escolar. Nos vamos para allá. Y lo más interesante es que haya habido gente que quisiera venir a trabajar a esta escuela que no era escuela sí. y alumnos que quisieran venir a estudiar a una escuela que todavía no era, no era escuela, escuela. Y, que, es. y que se abrió y que ha sido una bendición sí, una desde bendición. ese tiempo. para Y especialmente para ti y para mí. Claro. Eh, a nosotros no nos mueve otra cosa que la gratitud por la educación y el modelo educativo de la Iglesia Adventista. Y mostrar este, este hermoso camino-proceso providencial. Sí. Por el que eh, la educación eh, <coughs> holística, la educación integral. Este, integral, verdad, se diera a los jóvenes. No es una educación cualquiera, es una educación Ajá. que intenta... Llevar a los jóvenes a una experiencia más completa, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, ha sido una excelente plática, una excelente charla en la que han salido muchos temas de los que todavía hay muchas cosas. Y yo, a mí que me. Hablar. Yo, yo quiero abordar el primer alumno que vino en el 42 aquí y una historia de amor. Pero fascinante. esa es esa una es historia. Para la próxima. Que vamos a ver después. Esperamos que eh, les haya gustado, que les haya agradado eh, conocer más sobre esta tierra y el desarrollo de la educación aquí en Montemorelos, en nuestra universidad, en La Carlota.